Boda iraquí oh. en Toronto Está sí, sí. No. Ay, qué suerte Esta tiza. No en Toronto En las cataratas del Niágara ¿Cómo? Por favor, ¿eh? Por favor Chicos, ya le pifiamos Chicos. en el lugar ¿Eh? <risa> Geográficamente sí. ¿Y entonces? Bueno, sí, ¿sí Era muy damos. joven Sí era muy joven, tenía 19 añitos, sí. Estaba estudiando inglés en Toronto, 20 grados Me grado acuerdo bajosero. que está, Te había sido. Estabas haciendo una tira, te Estabas haciendo campeones. El campeón. primera, o sea, para la segunda temporada, sí. mi personaje entraba más tarde. Me fui a estudiar inglés Qué en linda Toronto. la nieve en Toronto. Mucho frío, pero todo bien, todo bien. Todo primer mundo. Eh, conozco un iraquí, porque allá hay gente de todas partes sí, del claro. mundo maravillosamente. Eh, que también estaba tocando flamenco, nos unió el flamenco eh, y nos enamoramos ¿Se mucho Mirá. y nos propusimos casamiento ¿Qué? real, ah. real. Ay, qué y nos fuimos a casar a las cataratas del Niágara y yo me puse una corona de flores ¿Eh? que fui haciendo en el camino muy y, él Florencio Varela. y él vino porque le estaba manejando y estaba Florencio Varela, muy la mujer, Florencio Varela. Y... Nuestro amor Frente a las cataratas De Niágara Que son muy cutres Muy cutres Lo tengo que decir Acá al pueblo argentino Porque nuestras cataratas Son maravillosas Y excelsas son maravillosas. Y estas son Le ponen a la noche Le ponen unas luces de neón Que son de terror O sea Nada Te estoy espoyando Cataratas cuánto de Niágara ¿Cuántos salieron? Pero para sí, Salimos fin de semana Para ¿cuánto ¿Cuántos sale la gente Con 19 claro, y 23 años? Y ah, a que... Pero yo lo quiero saber Más allá Pero fue un casamiento Simbólico, eh, simbólico. la naturaleza Ok ¿Y, y, y fue cómo se determinó quiero saber eso y esto esto uno en Toronto otro en Buenos Aires yo trabajando un montón él también con sus cosas sin allá, redes sin celular sin así. nada no o sea, mail, o sea, Postal. llamada. Pero cómo lo, cómo conociste? ¿Cómo lo conociste? Más o menos. ¿Cómo lo ¿Y lo allá? conocí ahí en el libro no, ya sé, ya sé, pero estudiando inglés, estaban en el mismo hostel, estaban No, en el hotel, estábamos este... en un bar, estábamos en un bar ¿Te de italiano, a él? no sé cómo, ¿no? ah, cómo, no se, cómo se levanta uno a la claro. gente, ya no Para quiero. Mí bueno, quiero saber esto. Ya me olvidé. Chico. ¿Y qué fue en fade out? ¿Fue un fade out? Y fue como esto, ¿Y un ¿vos poco le pediste que... el divorcio? ¿Cómo fue? Ah, hermoso, me escribió hace poco con la bandera de Amor. Me dice, estoy hinchando por Argentina ah, se viendo se todos se los pasos pas pas pas hablando. Hablando. Sí, sí. ¿Cómo se Sí, sí ¿Cómo llamar? El... Honey, shower. Honey shower Honey shower Como happy shower ¿Qué? Happy ¿Cómo, show? es, ¿Cómo es? Porque Deben ser muy distintos, ¿o no? Muy distintos muy. De hecho, o sea, yo me, lo conocí, tuvimos ahí como una onda Me fui a dormir con él esa noche, chicos Cosa que yo no suelo ser así Pero porque son soy muy de demisexual Son muy hot eh, no, no, porque necesito much, mucha, mucha... En, sí, sí, en eso te entiendo, yo estoy igual que vos, pero te quiero decir que vas a estar en la misma situación. Oh. Sintonía. Yo ya dice. con disfrazarme ya estoy con la historia caña. que necesito. Si sí, yo soy igual no, que vos, no, si yo soy igual, igual que vos, vos. No, vos. chicos, por favor. Bueno, estamos mucho tiempo. <risa> <risa> chicos, basta. <risa> no, no. No estamos... Fue diferente, por eso se casó, <risa> chicos, también. Claro, para que vaya a la cama. Sí, Empieza lo lo es... <risa> <risa> <risa> el programa hablando de su contorno. Yo soy <risa> igual. Yo soy igual que vos. No, No, pero. Soy sentimental. No quiere decir que no me ponga sentimental. Bueno, sí, sí, sí. por sí. eso es lo que dijo no. ella, demisexual. Por eso, claro, es eso, Es eso, por eso digo, soy sentimental, aunque sean 10 minutos, pero necesito sentir algo. No es solo. Bien. Pero digo, ¿cómo son los cómo son los aquí, de esa eh? raza? y eh crees eh, la humanidad chicos también eh ¿Sí? más allá de la raza pero eres eh, apasionada. he tenido muchos amores en el mundo ah, y, ah, y es es la es el mismo la misma es el, el sí. idioma de la música ¿no? O sea del 1 al 100 el Pero digo una piensa tiene, tiene prejuicio que es una cultura donde la mujer está un poco más relegada por claro. bueno, todos lados pero sí. como la cultura estaba de la mujer no, más relegada no, o no se animal, no ah no perfecto todo eso el no, 1 al 100 el iraquí. 90. Entonces, bueno... años. Sí, eh, nosotros acá años, que, hace... años, ah, nosotros sí, acá no, que hacemos servicio para la gente, recomendamos, señor, un iraquí. Si no, se lo no, no no. Somos muy en servicio en este programa. Es feo, me di cuenta. Entonces, gracias, gracias por lo de los cumpleaños. Viste, son muy importantes, así que si, si se cruza con un iraquí, dele para adelante. Dele para adelante. <tose>